y es hora, de hecho sí. ya nos están esperando hora de clases si, sí. esta timbre de tu alma mater de alma mater sí. los 3 años aquí de muchas generaciones 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 desde Kinder de... ah, desde Kinder aquí todo el ah, mira. como que en ese tiempo no había tantas opciones Ah, ya. y si le tocas quizá le toqué. Ah, ¿qu ¿Quién me habló? Oh. ¿Quién es de... la cuarta voz. La cuarta... Ah, sí. Es nuestro Pepe Grillo. Sí. Ah, sí, la voz en off, qué Pepe grillo. Pepe grillo. Ah, ya o sea, nos abrieron. Hola, bienvenidos. Pasa, pasen. Primero tú. Ah, no. Pasen, pase. Hola, bienvenida, bienvenida. Buenos días. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Hombre. Este hoy el nos vamos a dar fuera de este, nuestro lugar de trabajo sin que el padre Marcos se dé cuenta alguno que aquí no está. Eso es lo que tú crees. Ahora detrás de mí? ¿no? Acompáñenos en este tour de este colegio, el Colegio Pio 12 Libertad, este, para que conozcan todos los detalles de este colegio que tiene ya más de 60 años de tradición educativa. Bienvenidos a todos. Bueno, pues seguimos aquí, queridos break-lovers, en estas instalaciones del Colegio Pio 12. Estamos ubicados en el patio principal de... ¿sí en ese patio? Sí. Es. <risa> en el patio principal de la escuela. Que es la cancha también. La, en la cancha deportiva, este, el, el lugar de eventos, eh, pues sí un lugar multiusos de la escuela. Este, y nos acompaña el padre Marcos Ortés, director de este plantel. Padre Marcos, ¿cómo está? Muy bien, muy contento de que nos acompañen en esta mañana en el break. Vamos a, con mucho gusto lo recibimos y pues vamos a avanzar porque fíjense que es un día muy, muy padre, creo yo muy especial porque Dios nos ha concedido ya una lluvia más abundante y lo estamos viendo, lo disfrutamos, estamos fresquecitos en este lugar, sean bienvenidos. Gracias Padre. Y sí creo que uno de los retos más grandes es poder nosotros ser muy acertados en la, en la educación y sobre todo en el sentido de actualizarnos con los nuevos métodos, las nuevas formas. Ahora, lógicamente, la pandemia pues, nos trajo un reto muy grande, especialmente hablando del de tema digital. Pues, por aquí con los maestros nos pusimos en acción. ¿En qué sentido? Pues que a todos les pedimos que aprendieran lo mejor posible. Tenemos un grupo de profesores que comisionamos también que les gusta mucho la tecnología, para que ellos fueran los asesores de los demás maestros para cualquier situación. Ahorita, gracias a Dios, eh, a la gente que se le dificultaba bastante, a quienes... Le encontraban un poquito, pues ahora están muy contentos la verdad, digo si sí es diferente tener a los chavos, a los niños aquí en presencial pero este ha sido un reto muy concreto de la, de la educación en, en la pandemia, pero creo que también ya lo que viene ahora, pues también son retos muy grandes, porque efectivamente a, a, al chavo, al niño, tenemos que ofrecerle también ya un modelo también híbrido y que también los muchachos, pues tanto en casa como en el colegio, tengan una formación pues que efectivamente les garantice una proyección, que es lo que nosotros buscamos en el colegio, una proyección social, una proyección eclesial. Es muy buena pregunta, la verdad es lo que pasa es que sí, eh, primero tenemos que tener la, la atención para poder atender bien a nuestros alumnos, pues también tiene que estar bien atendido todo el personal docente, desde el administrativo, el docente, intendencia, mantenimiento, que todos se sientan en un lugar donde la pasan bien y donde también se les ofrecen herramientas para que ellos puedan atender bien a, a, a los alumnos ¿por qué? porque finalmente el centro del, de la educación pues es el alumno y creo que una de las maneras como más concretas y que también nos hemos preocupado un servidor junto con los directivos quienes me van acompañando quienes van también siendo un apoyo para mí pues hemos garantizado en ellos también un encuentro con Dios que no solamente se quede pues en ah pues tienen unas herramientas académicas que son muy buenas hay que hacerlo psicológicas, humanas sino también de fondo y como fundamento está ofrecerles la formación espiritual, porque finalmente a los alumnos también se las ofrecemos y, y ellos si las tienen, si los maestros tienen estas herramientas, entonces estamos todos eh, ayudando de, la, de igual manera con nuestro testimonio, siendo tan diferentes, pero sí orientándolos a que ellos van buscando una misión en esta vida. El Colegio Pio XII, pues, sería mm, al servicio de la Iglesia, al servicio de la sociedad. Sí, efectivamente, nosotros tenemos un departamento que tiene un poquito más de dos años, que se, que se fundó, se inauguró, y este departamento se encarga, junto con un servidor, de coordinar toda la parte, sobre, sobre todo de la catequesis integral. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que el pequeñito llega a preescolar, a su segundo año, ahí comienza a tener ya, ya clases, temas de catequesis y hasta el que termina la preparatoria. Y también en este camino nosotros también ya insertamos lo que son toda la preparación para los sacramentos. Es decir, que entonces el niño, el adolescente, que, el joven que está aquí en el colegio, pues ya se le también preparado, ya, ya recibe el sacramento de la confirmación y también recibe la primera comunión. Y algo bien importante para nosotros es que no solamente les mostremos conocimientos a los niños, más bien es que el niño tenga una experiencia de Dios. Eso es para nosotros fundamental, que, que desde un servidor hasta las, todas las personas que colaboramos aquí, ayudemos al niño a que se encuentre con Dios y ese departamento también apoya para que podamos organizar, por ejemplo, las confesiones mensuales. Vamos confesando a todos los, a los niños desde los que recibieron la primera comunión hasta los de preparatoria. Siempre que a los niños uno diciendo es tienes que confesarte, más bien... Eh, con esta consigna de poder ayudarles a entender que necesitan de Dios para que todos requerimos de esa presencia de Dios y sin que les tengamos que forzar, ahí están formados ¿verdad? cada día los turnamos por semanas y eso les ayuda y nos ayuda a todos para que participemos activamente de la misa la tenemos por secciones mensualmente y vamos adelante <risa> en realidad más bien un director que disfruta lo que hace, la verdad es que sí me ha gustado mucho esta labor, yo ya en el seminario hacía una labor pues, parecida, nada más que con un grupo muy concreto de, de gente, me refiero a edades, a una etapa de la vida que es la adolescencia ya ha tenido la juventud en el seminario menor y aquí de verdad he disfrutado mucho porque es una relación muy espontánea. Por ejemplo, con los pequeños, ahora me acuerdo que se extraña bastante, cuando estamos en misa, los niños prácticamente pueden hasta en la humildad, ellos decir todo lo que se viene en el Evangelio. Es padrísimo y también tienes que saber controlar y por otro lado a los niños también les encanta que al final de la misa y en la sacristía la choques con ellos todos y si la choques desde el primero hasta que terminas preescolar y ahí estás, ¿no? Y es padrísimo. Entonces, yo les digo que más bien me, me gusta, lo disfruto, me apasiona la educación y, y de verdad que estoy muy contento también por esta labor que Dios me ha pedido. Eh, yo recuerdo una anécdota, bueno, cabe mencionar que yo soy ex alumno de esta escuela. <risa> Entonces, cuando yo estaba en la primaria, estoy hablando de los años 90. ¿sú? Hace poquito. <risa> Hace poquito. Eh, pues todavía estaba, todavía vivía el padre fundador, el padre Miguel Gárate. Y yo recuerdo que, bueno, eh, eso, bueno, ahora que menciona esto, a mí me queda claro que pues un director también debe de dejarse querer por los muchachos, por los así alumnos, es. para tener esa cercanía. Y eso era algo que también tenía el padre Gálate, a pesar de que tenía un carácter, bueno, era muy conocido porque tenía un carácter muy fuerte, muy estricto, sí, sí, sí. Este, una personalidad así muy rígida, pero le gustaba mucho estar con los niños. Y lo notaba yo mucho porque yo recuerdo que todos los jueves se venía a confesar aquí a la escuela. Y entonces salía por la puerta que conectaba el, el patio de la escuela de acá atrás con la parroquia. Y salía, justamente, siempre lo hacía a la hora del recreo. Siempre lo hacía a esa hora, precisamente para pasar por todos los niños. Y todos llegábamos. Pues en ese, Eran otros tiempos, en ese tiempo no era de chórcala, pero era de llegar y besarle la mano. Ajá. Y, el padre, y siempre estaba así el padrecito, hacía sí, sí, así, pero muy, muy bonita esa anécdota. Y sí, esa parte de que, pues sí, un director también debe dejarse creer por los muchachos. Sí, efectivamente uno tiene que saber, eh, sobre todo, equilibrar un poquito de el, el trato y sobre todo saber que, que finalmente los niños pues son educandos, que ellos están aprendiendo y ellos están absorbiendo pues una, una formación donde comprenden que el sacerdote también tiene un rol importante en la formación y que sí, ciertamente no es el más, leja, el más lejano pero sí es quien también está al servicio de ellos y eso ayuda mucho, que tú te relajes en este sentido y que cuides también las formas, eso es muy importante, y yo, chocarla y listo, vámonos, verdad uh -huh. me acuerdo que alguna vez hay una anécdota muy interesante, tenía yo que algún medio año que había llegado un poco más y por ahí también salía en el recreo y ya saludaba a los niños se vieron unos pequeños de preescolar en el patio chico que está aquí a, la, a mi derecha entonces una pequeñita se acercó cuando me vieron de lejos se acercó y les dijo algo pues, yo no, no entendí mucho la chiquita pues estaba en tercero de, de preescolar entonces voltean todos y cuando me acerco empiezan aleluya, ¡Aleluya! ¿Qué pasó? No, me, me carcajé ahí con la maestra de preescolar porque en realidad no me lo esperaba. Fue algo muy espontáneo y la pequeña, pero bien concentrada ella en su lugar y, y, y armó ahí la orquesta de sus dos amiguitas cada daban a un lado. No, de verdad me hizo mucho reír porque efectivamente los pequeños relacionan mucho, ¿no? Las, o por ejemplo de los más pequeñitos cuando luego te ven de repente se persina, ¿no? Aquí en el templo me dijo, ven, casi vamos a y per en el templo. Entonces son signos muy padres en los cuales también te, te hace que, que la vida sea divertida, ¿no? Que el colegio también pues tenga su chispa en cuestión de la relación del trato de pues, uh -huh. Efectivamente, y también en la misa, pues lógicamente es un lugar eh, sagrado, muy especial, que también los niños ubican, pero también es un lugar del encuentro, pero también de alegría, de cantar, de aplaudir, ¿verdad? de hacer algunos algunas mímicas con los cantos, ya, ya quienes se encargan del coro, pues también procuran que sea la celebración muy alegre, uh -huh. para que de verdad sepan que Jesús es alegre, que Dios es alegre. Así es, porque al fin y al cabo son niños y un niño se expresa como tal, ¿no? Hasta indefinidamente sí. del lugar donde se encuentra. ¿Sí? Así es. Con mucha sencillez. Sí, el, el primer reto que, que yo vi cuando llegué a la comunidad parroquial, primero, no conocía mucho la, la parroquia, uh -huh. la verdad porque más bien había venido alguna vez estando en el programa Pescar con de poderosa que crearon ese espacio todos los domingos, por aquí vinimos un día al atrio, estuve yo, después tuve que retirarme y fue el único contacto que tuve con la gente. Ya cuando comencé ahí a comentar con las personas, ya cuando se oficializó mi nombramiento, pues la gente más bien me comenzó a decir un poquito los conocidos y los sacerdotes, pues un poquito de las características del barrio y aparte también de, del colegio. La verdad, un reto muy grande para mí fue eh, que como sacerdote pudiera yo ofrecer, eh, de verdad, eh, con, con mi testimonio un encuentro con el Señor, que de verdad mi, mi persona pudiera conectarlos con Dios porque finalmente yo soy instrumento, entonces al final es eso, acercar a la gente a Dios y sobre todo ver un barrio que tiene muchas tradiciones y que también un reto grande para mí en cuestión de la parroquia era que no solamente lo vieran como una tradición que esa tradición sí efectivamente las celebraciones eh, pues que son más bien eh, actos eh, prácticamente de piedad que Todas esas celebraciones que se tienen como tradición de verdad los lleven a un encuentro con Dios. Eso fue para mí un reto grande. Y yo lo dije en, el, en mi mensaje de ese día: que tenía algunas, algunos retos grandes. El primero era que mi comunidad fuera una comunidad eucarística, que de verdad al ofrecerles la reconciliación lo más posible, eh, confesarse a la gente, ofrecerles espacios. Efectivamente, la comunidad se transformara en una comunidad eucarística, que es lo que ahorita seguimos luchando, trabajando. Y mucha gente, gracias a Dios, acerca de la reconciliación. Y la otra era atender a los enfermos y a los más alejados. Ahora que tuvimos, previo a la pandemia, tuvimos una misión parroquial y nos permitió ver otras realidades que yo no había tocado, de ir a las casas, de adentrarnos a la familia y ver muchas situaciones ahí vi. No acabaríamos de, yo no acabaré de contarles todo lo que vi en esas casas, en esos hogares, pero también, primero, pues el, el temor a Dios, que es muy bonito eso, el santo temor de ofenderlo pero también eh, mucha gente, la búsqueda de Dios en sus vidas, es bien importante. Y aquí en el colegio, bueno, cuando llegué, yo recibí de verdad el colegio con una actitud muy bonita de, de los maestros y de los alumnos. De verdad, me acuerdo que aquí fue el recibimiento y ese primer impacto que tuve de la bienvenida, me quedé un poquito así como que casi me voy para atrás, ¿verdad? así como que es una comunidad muy grande. En aquel momento era de más de 600 alumnos. Entonces, todavía se mantiene un poquito más, más eh, de, de más alumnos, eh, pero sí, la verdad, eh, ahí manifestaron la alegría, el deseo que tenían de recibir a un nuevo sacerdote. y Efectivamente, yo me sentí muy comprometido en poder ofrecerles a ellos, con mi persona y con todo el equipo, una formación integral. Y, y creo que ahora es lo que luchamos, ¿no? que los niños salgan capacitados en todas sus dimensiones. Y ahora, pues también, o sea que más, más bien, creo que la proyección es que, que el niño de verdad experimente, yo les decía, un encuentro con Dios que también valore el sentido de la amistad, el sentido de la pertenencia a un lugar y que también lo podamos ver a futuro. Pues también como tenemos a ti, Elias un profesionista, ¿verdad? Entregado. De repente viene mucha gente a ofrecer un servicio y yo estaba en el colegio, por ejemplo, Chuy, que ya tiene un buen tiempo aquí, poquito más de 25 años él conoce a mucha gente entonces muchos de ellos llegan aquí y ah mira padre él es ex alumno del colegio y ahora es esto y ahora se dedica a esto y es padrísimo Bienvenido. ver a gente, sí exactamente a mí me da eso me da mucho orgullo poder ver a la gente realizada, a las personas que aquí estuvieron ahora también no solamente, bueno, primero en su vocación de padres de familia o en alguna vocación específica, pero también proyectados en la sociedad. Y Eso me fascina ver a la gente, porque hay una frase Elías la sabe, orgullo pío doce. Y así yo también lo digo, orgullo pío doce. Así sí. es. Bien. Es una excelente opción, pues, porque efectivamente nos ofrece, pues, lo que el niño, el adolescente y el joven necesita para poder ir a la vida y poder tener todas las herramientas. El colegio Pio XII, gracias a Dios, nos les puede ofrecer a ustedes, padres de familia, a ustedes también, niños, adolescentes. Y adultos, y también, porque ahí hay, hay, hay este, familias que también aprovechan todo lo que les ofrecemos, esa formación integral, es decir, nosotros trabajamos el aspecto, primero, pues lógicamente académico, el aspecto humano también, el aspecto pastoral, que ya se los he mencionado, y también como fundamento está, pues el, la dimensión espiritual, les ofrecemos ese encuentro con Dios, y eso les garantiza a los niños también, primero, pues que disfruten la vida aquí en el colegio, la verdad es que sí cuando yo los veo en los pasillos, en los salones, los pequeños están y los niños, los jóvenes, disfrutando también de sus clases. Y efectivamente, ¿por qué venir al colegio P12? Porque les ofreceremos esa formación integral y también los proyectaremos para que a futuro sean de verdad unos excelentes profesionistas, pero especialmente excelentes personas. Muy bien, así es amigos, entonces continuamos, les daremos un tour por todas las instalaciones del colegio, sé que se están interesando por esta institución y créanlo, es una excelente opción y a continuación les diremos... Finalmente también quiero comentarles algo a todos los que nos van a ver en, este, pues en esta grabación, en este video, que efectivamente soy muy contento porque el día de hoy, Díaz Pati pues puedo recibirlos como colaboradores también de, otra vez, como colaboradores de comunicación, que también por ahí me encargo de esta labor en la arquidiócesis, y también pues viniendo aquí a este colegio con otros colaboradores también que Dios me ha encomendado, con mucha alegría los recibo y gracias por hacer esta labor tan especial, tan importante, de poder promover la educación en nuestras, en nuestras comunidades. Creo que nuestra gente necesita buena formación y yo les invito a que nos acudan aquí al colegio, conozcan las instalaciones, ahora de forma virtual y cuando gusten presencial aquí los esperamos. Gracias, Gracias van. Gracias, Padre. Gracias por recibirnos. Gracias. Estamos de vuelta, ahora nos dimos una escapada a esta pequeña oficina, pero muy acogedora, muy bonita, y estamos con... La psicóloga Laura Sandoval, <risa> Laura Sandoval. <risa> Laura, Laura. Laura no, Aquí la, no, no, es no, es es no, estoy, aquí estoy. <risa> sí, la, la hora, la, la, hora, la, hora, la hora, Sí. Este, bueno, Laura, mencionas que eres psicóloga uh -huh. y tu departamento se llama. Es departamento psicopedagógico. Uh -huh. Yo me encargo en específico de las secciones de preescolar y de primaria. Uh -huh. Y bueno, eh, tengo otra compañera que se encarga de las áreas de secundaria y preparatoria. Muy bien, y bueno, eh, el departamento psicopedagógico, yo recuerdo que cuando yo estaba en la escuela, uh, cuando uh, había, perdón, <ríe> sobre, ayer, ayer. Sí, sobre todo en la secundaria, cuando había un muchacho problemático siempre le decían, te toca ir con el departamento de psicopedagogía, eh, ¿de qué se trata más bien? Porque a veces uno se queda con la impresión de que aquí es donde a los muchachos los enderezan. Aquí <risa> los ponemos cuadraditos, cuadraditos. Sí. No, yo creo que eh, ha cambiado mucho ese concepto. Yo uh -huh. creo que anteriormente sí era como un poco el tabú, inclusive el miedo. Para los chicos representaba hasta un castigo, ¿no? Uh -huh. El hecho de que te... y el castigo y como un poco hasta la burla de los compañeros. Híjole, va a ir al psicólogo, ¿no, ir Hoy creo que por la, el tiempo que estamos viviendo, por el, este concepto que ha cambiado de la psicología, creo que hoy los chicos ya no lo ven de esa manera, ya lo ven inclusive como una oportunidad. A mí me da muchísimo gusto que, por ejemplo, los niños desde, desde el preescolar, que hablamos de niños de cuatro o cinco años, ya de pronto le digan a su maestra, oye maestra, yo necesito ir a platicar con Laura, entonces, porque hay algo que no me está haciendo sentir bien, y eso a mí me da muchísimo gusto, hace rato justo yo se lo platicaba a una mami, porque su niña tiene cuatro años, y dice que el otro día que tuvo una situación, lo primero que le dijo es, por favor, por favor, llévame con Laura, necesito <risa> ir. Y entonces yo le decía, qué padre que estas nuevas generaciones ya van creciendo con este chip de buscar ayuda, ¿no? Y creo que eh, en, en específico aquí en el colegio, digo, yo creo que es algo eh, social, pero creo que aquí en el colegio eh, los chicos se sienten muy acogidos, no es como esta parte de, qué vergüenza, voy a ir con las psicólogas, no, yo creo que al contrario. Y eso, bueno, pues nos da mucho gusto, ¿no? Ha avanzado la psicología en ese sentido, pero creo que también se ha abierto como esta perspectiva de la gente en ese, en ese sentido. Y bien, amigos del Break, Break y Lovers, como quiera que se llamen, aquí seguimos en el Pío 12 y ahora nos encontramos con... ¿no es con la maestra Yolanda Vázquez a sus órdenes. Este, soy docente de profesión en este colegio, tengo el puesto de subdirectora, pero también apoyo en algunos momentos en clases con los alumnos, aquí a sus órdenes. Bienvenidos. Estamos en el área donde los muchachos se vienen a tomarse su break, ah, detrás oh, de los salones. Sí. Sí. <risa> en la zona más cómoda como sí. alumnos, Así es. así es, donde interactúan, donde platican, donde tal vez lloran, donde tal vez festejan. Esta es el área. ¿Y qué es una subdirectora? Muy buena pregunta. Bueno, una subdirectora, pues su nombre lo dice, soy un gran apoyo para la dirección. este Funjo como en toma de decisiones, pero no así como una dirección tal cual. Este Apoyo en lo que es la disciplina en el colegio, este revisar las ausencias de alumnos, de maestros, y atender la situación. ¿Cuál es la finalidad de atender esa situación? Pues, precisamente, descubrir de que aquí el, el contexto, o como su nombre lo puede decir, o la función de la, de la escuela, del, del proceso de enseñanza-aprendizaje, no se pierda. La intención es eso, es hacer ese gran apoyo para lo que suceda y atender la situación. Bueno, yo voy a hacer es la pregunta que le dice al Padre Marcos, y a ver qué sucede, ¿no? Exacto. Este, ¿Subdirectora barco o subdirectora estricta? No, subdirectora humana. Oh. Sí, soy una subdirectora humana. No, no me considero estricta, me considero disciplinada, sí, sí es cierto, soy determinante pero siempre manteniendo ese canal de comunicación y esa conexión con los alumnos. Creo que esa parte es muy importante, sobre todo, creo yo, hasta me pongo chinita de verdad de decirlo, como parte del Colegio Pio XII es primero la persona, es lo más importante. Después todo se puede dar y con éxito. Si no atiendo a la persona primero, si no me importa primero la persona, pues no, no puedo lograr nada y no puedo ayudar a que nuestros niños se desarrollen. Amigos del Rey, estamos aquí de vuelta, ahora estamos en esta parte del colegio muy emblemática, ya que estamos ante la estatua del de padre fundador, el padre Emilio Garate. Este, pues esta estatua se colocó eh, poco tiempo después de su fallecimiento, en 1997. Este, y bueno, ahora estamos aquí con... Soy Erika Marcos, soy la encargada de servicios escolares mm -hmm. enfocados en el control escolar. Podemos decir que Erika es el rostro del colegio, ya que cuando llegan los padres de familia a solicitar informes o cualquier relación con la escuela, a ella es la primera que viene, ¿verdad que sí? Así es. Sí, normalmente, bueno, ahorita todas las instrucciones, todo lo de nuevo ingreso es directamente conmigo. Ya, ya este sí es, bueno, alguna otra índole que nos vamos pasando a, al departamento que corresponde, pero sí. Este, para ti, ¿qué ha sido...? Pertenecer al pio o sea, es un colegio ya con 60 años, o sea, no, es un colegio que se compone en para otro. No, ¿Tú qué sí. sientes? Que te, ¿Qué te mueve estar aquí? Um, bueno, les platico un poquito. Yo tengo ya 11 años, gracias a Dios, trabajando aquí en el colegio. Y la verdad, encantada, encantada de trabajar aquí, encantada de la, las personas con las que trabajo. Es muy importante para mí el... Eh, el ambiente laboral que hemos manejado y digo hemos porque desde siempre no es que haya sido un momento sí, no, no no siempre ha sido excelente aquí el, el ambiente laboral excelentes jefes, no es por hacerles la, la barra, ¿verdad? pero excelentes en todo sentido, en apoyo y, en, y obviamente pues nosotros también como empleados pues tratamos de, de responderles, pero sí, la verdad es que ha sido no sé, ni siquiera sé qué palabra utilizar, pero Perfecto, muy a gusto, y, y me ha encantado, me ha encantado mi trabajo. ¿Tú crees, tú crees que esto se deba a que el, la persona que dirige este colegio les haga sentir que confían en él y a su vez él en ustedes? Definitivamente, ¿no? sí. Sí. sí, yo siempre he pensado que el jefe es el que mueve a todo lo demás, y mientras el jefe está bien, todo está bien. Sí, sí, yo eso, y siempre he sido así, y siempre lo he creído así, desde, todo funciona desde la cabeza. Sí. Qué bonito, eso también sirve mucho a los para los papás que nos pudieran estar viendo, sí. este, para que todavía se convenzan más de que el Pío 12 es una excelente opción para sus hijos. Así es, sí, definitivamente. <risa> Y estamos aquí de regreso nuevamente, ahora estamos en esta oficina, la oficina central de esta institución educativa, nada más y nada menos que la... La dirección. Así es, hace algunos ayeres era el lugar más temido por los alumnos, no sé si todavía, quién sabe, ¿verdad? <risa> y es, bueno, este, aquí en esta oficina nos acompaña nada más y nada menos que Jesús Camarena, Jesús Camarena. Entonces, Camarena, este, Chuy, mejor conocido como Chuy, correcto, <risa> así es, este, Chuy, ¿cuál es tu lugar, tu labor en esta institución? Bueno, primero, hola a todos los amigos y amigas del break, ya sé que tienen ahí estos chicos sus fans, así es de que saludos a todos, eh, pues bueno, mi posición aquí en el colegio es de director administrativo, eh, segundo, las decisiones del representante legal, el padre Marcos, director general Y pues bueno, me toca hacer el enlace en lo administrativo, pero también en lo académico Con todas las direcciones de, aquí de la institución de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato del cohesillo católico, arriba el cohesillo católico que arriba el católico así es y, y, y gracias a Dios y con ese estandarte pues seguimos aquí, ahora bajo la dirección y tutela del Padre Marcos sí, sí, sí, han sido transiciones de, de muchas índoles por ejemplo, primero eh, en este aspecto ahorita que decían del lugar más temido pues cuando estaba el señor Cura Gárate este, y su hermana también este, la maestra Lupita Gárate pues eh, el entorno sociodemográfico, sociocultural y también en el ámbito religioso, pues eh, era otro, ¿no? Entonces, eh, eh, esta parte de la escuela tradicional con una formación este, de disciplina pues muy reacia, eh, también era una característica de la institución. Todavía cuando yo llego había un poco de eso, ¿no? Yo, yo llego en el 95, el padre Gárate, que en aquel entonces era el director general, fallece en el 97 y viene la primera transición, ¿no? Eh, manda lo que es eh, eh, la curia diocesana al padre Manuel Valdés como administrador eh, diocesano de la institución, aunque ya estaba también en la transición de señor cura del padre este, Leonardo Lona. Entonces ahí fue la, la primera, ¿no? A mí no me toca estar tanto en, en el ámbito directivo, pero ya en el ámbito de coordinación, pues ya me toca este tipo de cambios, ¿no? Y hasta el 2005-2006 que ya se queda como representante legal del padre Leonardo, con una mística pues bueno, muy especial, este, con una, eh, que le podríamos decir?, acercamiento, sobre todo a lo que es este ámbito de integrar la parroquia, también a la cuestión del colegio, y luego, eh, después en el 2014, el representante legal del padre Felipe Esparza, y ahora el padre Marcos, y cada quien con su eh, obra sí que... Eh, característica, ¿no? Estamos hablando de 61 años de tradición educativa en esta institución. ¿Cuál ha sido el mayor reto de esta institución a partir de todo el tiempo que llevas trabajando aquí para seguirse manteniendo como una todavía una gran, una este, excelente opción para los padres de familia? Pues primero que, que nada, yo pienso que es eh, poderse adaptar uh -huh. a, ahora sí que a lo que va. ¿Cómo se le llama? Mostrando la sociedad en conjunto y nuestro entorno. Eh, sabemos que pues, bueno, estamos en un barrio de los más de antaño de, de León uh -huh. y que también al ser un barrio tiene sus problemáticas sociales. ¿no? Claro. La gran mayoría de nuestro alumnado pues, es no propiamente de aquí del barrio del Cuesillo, pero aquí trabajan sus papás, aquí están los abuelos, tienen algún tipo de correlación familiar con la gente del cohesivo. Pues, sí, ¿no? Entonces, por un lado, yo, yo podría decir que es eso, ¿no? Irnos adaptando, como se ha ido adaptando el barrio, como era hace 50 años, como era hace 100, y no se diga más de cantidad de años, ¿no? ahora es una zona comercial por excelencia. También otra cuestión es no dejar de calle por qué motivo fue fundado el colegio, ¿sí? Para fortalecer el ámbito, este, también y quitar el analfabetismo en su máxima expresión aquí poco a poco en la misma gente que trabajaba en las picas de calzado aquí en el juecillo y tratar de ofertar este, y de ofrecerles pues, una mayor expectativa de vida ¿no? porque también no era el único ámbito el leer, el escribir, la matemática sino que también esta parte, digo antes del señor Gárate con el padre Dolores Pérez era de ir conformando grupos e ir enseñando este, también pequeños oficios ¿no? entonces de eso se trataba entonces no quitar de calle eso ¿no? que el colegio fue fundado en pro y beneficio de la comunidad y que también pues la otra ¿no? que es el bastión más importante que es una escuela católica ¿sí? y que por eso gracias a Dios ha mantenido la providencia sigue siendo muy generosa con nosotros y que los padres de familia siguen confiando la educación y una educación católica a esta institución yo creo que ya para cerrar esto, puedes decirles a nuestros este, breaky lovers, que están de aquel lado, este, cómo hacerles ver que el Colegio Pío XII sigue siendo una de las mejores opciones para sus Sí, fíjate que a veces me preguntan, ¿verdad? oye, ¿y tú qué ofreces ahí en el colegio? Le digo, pues, de entrada lo mismo que cualquier colegio, un certificado de término de estudios, que es lo que buscamos ahora en primera instancia. Claro. Pero luego vienen los plus. Pero más allá de los plus es la identidad. ¿no? Ahorita eh, creo yo que una de las cosas más importantes y por la que ha apostado el colegio es seguir con esta formación de valores humanos, de valores cristianos, de seguir infundiendo esta disciplina positiva y sobre todo formativa en el alumno y que esos son nuestros pilares ¿no? basados ahora sí que en parte de nuestro lema con nuestros valores de ciencia, virtud y verdad pero también viene la parte en donde el colegio se ha ido renovando y que en este ámbito de la virtualidad de las clases a distancia pues estamos ahora sí que a la vanguardia Gracias a Dios, lo que se vino a implementar a raíz de toda esta situación del confinamiento nos ha dado buenos resultados con personal capacitado, con maestros pues, de primera clase, de primera calidad como muchas instituciones educativas. Otra de las cuestiones también que les quiero decir, y si no, pues, nos marcan a los teléfonos que van a aparecer en pantalla pero también ahí a la dirección que está en nuestra página web es de que nos hemos vuelto una de las opciones más económicas de todo lo que es alrededor de la esfera de la oferta educativa aquí en esta zona. Queridos esta es una gran opción. Creo que en todo el transcurso de este, de este video que hemos estado transmitiendo, que esperemos que cada vez se convenzan más, que esta es una opción para sus hijos y él no debe negar la cosa de su parte así es de sí. que si para bien o no para tan bien pero yo creo que sí, para mucho bien bueno <_susurra> también parte de la formación de Elías pues fue en estas cuatro paredes tiene muy gratos recuerdos otros a lo mejor no tanto pero pues bueno, no yo creo que al final de cuentas siempre una institución educativa nos va dejando algo en esencia de lo que somos cuando nos enfrentamos pues ahora sí que a la labor este, profesional o también a las situaciones cotidianas de la vida así es de que, pues bienvenido a tu casa hijo prodigio gracias por como anécdota Chuy eh, me dio clases de música en secundaria correcto entonces ya estuvimos compartiendo no, no soy tan es bueno, pues muchas gracias Chuy por este nada, amor, por tu tiempo saludos y, y, y muy padre la labor que, que están haciendo y que cada día se sumen más Likes ahí al, al break. Muchas sí, gracias. Sí. Continuamos. Y bien amigos del break, este muchacho ya está suspirando. Yo imagino que debe estar añorando aquellos instantes de su vida pasada que ahora se volvieron su vida presente porque volvió a recorrer estos pasillos, estos, este, este ¿cómo se le voy a llamar? área de usos múltiples que lo vio correr para acá y para allá. Elías, ¿qué ha sido para ti haber vuelto a tu alma mater? ¿Cuántos años? Pues yo estuve desde kinder. Estuve, bueno, lo que era kinder y párvulos. Pues, eh, bueno, en ese tiempo era primero de kinder, segundo de kinder, tercero de kinder, y el tercero de kinder antes era párvulos, bueno, el de ¿Párvulos, párvulos? Bueno, yo me acuerdo porque en mis etiquetas de libreta decía párvulos, era cuando empezaba a leer, y decía párvulos. Entonces fueron dos años, y luego seis de primaria ocho, los tres de secundaria nueve, entonces, ocho, nueve, diez, once, y los tres de prepa. <tompa> Lo bueno que nomás fueron tres Aquí no reprobas reprobaste No, <risa> sí, hasta eso sí fue Pero sí, ah muchos recuerdos De hecho, esas bancas Yo creo que tienen ah, Más bien, no, no, que yo tengo Pero esas bancas En una de esas bancas me hice Estas cicatrices Ah, sí, sí, sí. Unas puntadas, ¿cuánto? No, no fueron contadas, así solita, ah, nada más Con un parche Con un parche Pero me, eh, había llovido, no estaba este piso, era piso de cemento de, esos de los que están visitas. Ah, entonces sí patinaba Y patiné y me frenó esa banca, así en la media, en una, de la, en la media esquina de, de la banca así. esta cicatriz me la hice aquí en este estómago Fíjense qué cosas Así es ah, pero bueno, pues ya Va para respirar, volvamos pues a la realidad, volvamos pues a trabajar y hacemos otra que bueno. Amigos, si este video les llegó al corazón, como Elías, el reencuentro con su alma mater, este, denos un like y comenten aquí abajo, este, y síganos en nuestras redes. Si sí, coméntenos, este, que les dejó la impresión de esta escuela, la recomendarían y meterían aquí a sus hijos. Yo creo que ellos sí. De no, rato ya falta un rato para <risa> que hija... No, sí te falta un buen rato, sí. entonces. Pues ya lo saben, compartan nuestro video, este, nos encuentran en todas las redes sociales como Semanario Gaudion, en Facebook, Twitter, Instagram eh, y YouTube. YouTube, y, YouTube, YouTube, y, YouTube sí. Sí. y YouTube también. Y algo muy especial, muy importante para que esto siga existiendo, ya uh -huh. estrellas porque no solo de pan vive el hombre, también de estrellas. Nos vemos a la próxima. Espero que les haya gustado este video. Compartanlo y denos like si es que les gustó. Si no les pues no. Así es, dense la oportunidad de darse un break. Háganme la redundancia. Que estén bien, nos vemos. Adiós.